Mario Guillén Suárez, ministro de Economía y Finanzas Públicas, nos habló de la situación actual y perspectivas de la economía boliviana. Resaltó la estabilidad y el crecimiento económico del país los años 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 y para este año organismos internacionales colocan nuevamente a Bolivia como líder del crecimiento económico de América Latina. Este año hemos previsto que vamos a, hacer un crecimiento, vamos a tener un crecimiento del 4.7%, como les he mostrado, los números nos están yendo bastante bien, tenemos mejores recaudaciones impositivas, estamos vendiendo más gas al Brasil. Tenemos un, un importante crecimiento en la agricultura. La aplicación del modelo económico social comunitario productivo dio buenos resultados al país. Permitió bajar el desempleo, mantener bajos niveles de inflación, reducir la pobreza y hacer una mejor redistribución de los excedentes económicos en beneficio de la población. Hemos apostado por el, el modelo productivo donde las principales actividades que, que, que generan un crecimiento en el PIB son el tema agropecuario, son el tema de construcción y el tema de la industria manufacturera.